a todos y bienvenidos a mi canal Continuamos en las tierras de Silver Rides Donde he abatido dos diamantes, un troll y otros lances que podéis ver Y sin más preámbulo, comenzamos Estamos en el lago del valle suizo Vamos a ver, mira, ahí tenemos unos pavos, una hembra Y un macho Ya un nivel 3 Vamos a hacer el lance con el, con el 22 Calibramos apuntamos y 1 y 2 madre mía salen salen volando ahí había por lo menos otros siete u ocho pero no puedo hacer ese lance escuchamos una llamada de advertencia de un ciervo mulo a ver si lo vemos tiene que estar escondido detrás del árbol vamos a ir andando para no asustarlo a ver si podemos hacer el lance mira ahí lo vemos pequeñito un nivel 2 pero vamos a a coger nuestro 3006, apuntamos y disparamos. Abatido. Y ahora vamos a, a recoger a nuestros. A nuestros pavos. Venga, perrete. Búscamelos. Ya sale perrete ahí como una salación. Dirigiéndose a la orilla del lago. Vamos a ver. Nos está llamando ya. Ya nos ha localizado vemos los dos pavos allá abatidos ya no sé ahora mismo cuál es cuál puesto que al al resaltar al mulo hemos perdido la el resalte del, del macho vamos a ver esta es la hembra nivel 1 3.50 y vamos a puesto a nuestro nivel 3 elogiamos la un poquito que no le baje la, la amistad un diamante 4,60 vamos a visitar nuestro diamante y vamos a recoger al cirúmulo, venga, párrete, vente conmigo, que tiene que estar por aquí, vamos a seguir andando, puesto que en esta zona podemos encontrar muchos animales, incluso muflones, el de las montañas, alguna cabra también suelen bajar, pero a otra de distinta. Y, y pumas aparte también de, lo, de los figúmulos vamos andando a ver si lo localizamos vamos a decir la perrete que lo, que lo localice vamos a ver si sí, ya sale perrete ya sale perrete corriendo lo vemos ahí y vamos a, a recoger a nuestro mulo nivel 2 era muy chiquitito pero bueno un lance es un lance y una pieza batida es una, una pieza batida que no va a dar dinero Vamos a mirar Mira, allí vemos un, un pavo con peso máximo, nivel 2 Seguramente sea un oro Vamos a hacer un un lance largo con el 22 A ver si podemos Bien, le hemos dado, le hemos dado A 200 metros Así que vamos a recoger ahora a nuestro mulo Que parece que nos está llamando de nos llama vamos a ver que lo tenemos ya contorno escuchamos una llamada de advertencia de un de un mufrón... a ver si podemos localizarlo pero no no, no lo vemos tiene que estar en, detrás de la vegetación y bueno vamos a correr un poquito para recoger a nuestro a nuestro ciego mulo tiene un móvil sangrado una cuerda muy pequeñita una plata 134,60 Voy a intentar a ver si localizo al, al moflón Y si no lo localizo pues iremos iremos hacia el sur A ver que nos depara aquí la caza cerca de, del lago aquí en el valle suizo Vamos a mirar Mira ahí vemos más pavos Otro pavo por donde estaba el, el que disparamos lejos Apuntamos y disparamos abatido eso habrá sido a unos 180 metros, más o menos. Vamos a mirar. Mira, allí vemos más pavos, vea esto, 300 metros. Voy a intentarlo, voy a intentarlo, pero no sé si lo voy a conseguir. Está muy largo. Respiramos. Disparamos, pero vaya, no, no veo dónde cae la bala, no puedo corregir. No, no voy a hacer más lanzas este, a este animal Puesto que no veo dónde impacta la bala Si mira dónde, dónde hubiera impactado la bala Podría haber corregido Pero de esta forma hemos gastado dos, dos balas Bueno, y es un pavo tampoco Es un, un gran trofeo, pero bueno Vamos a seguir mirando Por la orilla Vemos ahí que los pavos ya salen corriendo Se han asustado Así que vamos a, a recoger a los dos pavos que tenemos aquí Vamos a ir andando sin correr Porque nos podríamos encontrar un, cualquier otro animal Desde un puma o una cabra Como he dicho antes, venga, parrete, Vamos, parrete, va por ahí arriba, no encuentra nada Así que vamos a ver estos hábitats Los hábitats de, de la zona de comida De los pavos Venga, parrete, vente conmigo Búscalo bien ahí Que tiene que estar ya cerquita Nada, sigue sin, sin encontrarlo perrete Vamos así que marcando los hábitats Para que luego se nos quede En nuestro mapa Venga, perrete 20 y no tiene que estar muy largo bueno, aquí lo, los dos pavetes Vemos ahí los contornos Yo creo que ya, ya estamos muy cerquita Sí, vemos los contornos amarillos ahí Con la del este Vamos a decirle que lo busque Ahora sí Perrete lo, los va a encontrar bien Ya sale corriendo Y llega el primero Vemos los dos muy cerquitas sí, y están uno al lado de otro Un oro 4,30 a 206 metros La verdad es que ha sido un buen disparo Un disparo bonito Y vamos a ver el otro A ver qué puntuación tiene otro oro, cuatro puntos justos a 189 metros. Pues voy a mirar... No, pues voy a poner el mapa mejor. Os pongo el mapa, ¿veis? Aquí en el, en el Valle Suizo, en el lago. Busco por la orilla. Y si no encontramos nada, pues a ver qué tenemos allí. Mira, un mulo. Un mulo nivel 3, pero eso está muy largo para hacer ese lance. Así que voy a mirar por si teníamos otro animal por aquí cerca no vemos nada pues yo creo que vamos a, a tener que, que continuar con la caza nos hemos bajado ya aquí a la tierra de pumas vemos un grupo de el de, de, de las montañas Mira, un macho nivel 4 con buena puntuación así que vamos a hacer el lance a distancia calibramos a 300 metros vamos a ver, respiramos y disparamos le hemos impactado en el pulmón sale corriendo el animal las hembras que estaban con con él salen todas huyendo ya vemos que ha caído ahí así que vamos a acercarnos a recogerlo vamos a ir sin, sin correr puesto que aquí podríamos también encontrar a un algún oso o un mulo o incluso algún muslón vamos a despacito vemos que está ya haya batido nuestro animal y sin prisa pues nos acercamos a, a recogerlo la verdad que esta zona que baja desde desde el valle suizo todo todo recto hasta el funicular, la verdad que es una muy buena zona de caza y me gusta mucho yo siempre que empiezo en estos mapas empiezo por el valle suizo, vemos allí las hembras y continúo hacia el sur y al llegar a estos lagos pues la verdad que siempre se han hecho buenas capturas y buenos animales escuchamos un, una llamada de una hembra de ciervo mulo vamos a mirar, no vemos nada Continuamos andando Venga Perrete, búscamelo Perrete va andando por ahí No lo encuentra Mira, ahí viene un mulo, ahí viene un circo mulo No nos ha visto Chiquitito Vamos a ver y... Vale, eso por ponerse por medio Lo hemos impactado bien Y ya está muerto Era un nivel pequeñito, nivel 2, nivel 3 ahora, ahora lo veremos cuando Cuando lo recojamos Sí, efectivamente un nivel 3, 183 con 10 y vamos a, a recoger a nuestro, a nuestro Elk nos vamos a ir también por el por el GPS, porque el perrete se nos ha quedado inactivo. Venga, parrete, vente conmigo. Venga, búscamelo ahora a ver si lo, si lo encuentras, que no no está muy lejos. Ya vemos ahí cómo sale el perrete corriendo. vamos a mirar por los prismáticos por si pudiéramos hacer otro lance Nada, ahí vemos una, una hembra de mulo que sale huyendo y ya vemos el contorno de de nuestro él vamos a alojar a la perrete necesita ya que lo ha encontrado y a ver qué puntuación nos nos arroja vamos a ver ya 387,10 una cuerna muy bonita la verdad y os voy a poner el mapa donde ha sido abatido veis en tierra de pumas bajando de norte al sur miramos a ver si viéramos algún otro animal y si no pues vamos a, a continuar con la caza nos hemos venido a aprovechar en el lago, vamos andando, mira ahí tenemos un búfalo, a ver si lo podemos ver. Un cinco media, un cinco media. así que vamos a avanzar agachados para acercarnos, a ver si puedo hacer el lance con el arco. Con la distancia de 70-80 metros. Perrete viene a nuestro lado, vamos despacito, el aire no nos va a molestar. Marca nuestro nuestro bisonte americano el peso máximo, 1.200 kilos, vamos a ver que tenemos el árbol por medio, no quiero hacer ruido, no voy a hacer que, que se espante, mira ahí lo tenemos pero este arbolito nos estorba, vamos despacito, lo miramos todavía 100 metros un poquito más cerca a ver si nos podemos acercar para hacer el con el arco y la flecha de 600 y ahí está tranquilito nuestro animal vamos a ver se nos ha levantado voy a coger el rifle voy a coger el rifle 300 a punto y le hemos impactado Quería hacer el lance con el arco Pero mira, ahí vemos, ahí vemos otro que sale corriendo Vamos a ver, se nos para un poquito Y vaya, perrete, se nos ha puesto en medio Pero que no puede disparar Y ahora, ahora, ahora hemos podido disparar Vaya, estaba perrete delante Y la verdad es que el juego impide Que, que disparemos a nuestro animal Pero bueno, hemos conseguido hacer el el lance yo quería haber hecho el lance con el arco pero al levantarse así me, me he puesto nervioso y sinceramente me he equivocado y he, he tocado la tecla del del 6 donde tenía donde tenía el 300 vemos el impacto de, del otro del nivel 3 vamos a ver la rete ya lo está buscando vemos el sangrado si sí, le hemos atravesado uno o dos pulmones ya vemos el, el contorno de, del animal A ver qué puntuación nos, nos arroja Ya nos llama Parrete Que lo ha encontrado Vamos a ver... Sí, una plata, con Le hemos dado en, en un pulmón nada más No hemos atravesado el otro Y ahora vamos a, a recoger el nivel 5 Venga Parrete, vete conmigo Vamos a ir corriendo Ahora no no, no no, nos importa Venga, para que búscamelo Vamos a ver Parrete ya, ya lo ha encontrado, ya vemos el contorno Y vamos a ver la, la puntuación de nuestro Nivel 5 Que yo creo que sí Nos, nos va a arrojar diamante Puesto que marcaba 271 De puntuación máxima Y bueno, esa, sabemos que esa puntuación No lo va a alcanzar, pero bueno Efectivamente un diamante 242,70 ah, Muy buen disparo Y vamos a, a disecar a nuestro ah, diamante ah, Yo os voy a poner el mapa Veis aquí el proporción en el lago Saliendo del puesto Siguiendo todo, todo el camino Y vamos a mirar Si hay algún otro animal Y si no continuaremos la caza En, en otra parte Nos hemos desplazado al norte Ahí delante tenemos una cabra Mira, un nivel 5, vamos a coger el 3006. nos ha visto el animal, sale huyendo, pero no nos vamos a poner nerviosos y vamos a, a perseguirlo, cueste lo que nos cueste, sabemos que las cabras pegan un, una carrera, después van trotando y después ir, irán al, andando, así que vamos a, a ver sus huellas y a ver dónde nos... Donde nos depara que se quede el animal y podemos hacer el lance. Sabemos que estamos aquí en lo alto de, de la colina esta. Ya allá abajo nos queda más que un valle. Así que vamos a tener la, la visibilidad perfecta. Nos vamos a echar un poquito de repelente porque ya no sé si antes es que nos ha visto o nos ha olido. Escuchamos a un puma aquí a nuestra derecha. Pero nosotros nos vamos a centrar en nuestro nivel 5, así que vamos a, a buscar sus huellas, aquí van dando, así que un poquito más a, a la izquierda, encontraremos, vamos a mirar, no vemos nada, pues nada, vamos a, a ver si seguimos las huellas y localizamos cuando ha salido corriendo, y lo único que tenemos que hacer es, es seguirlo, armarnos de paciencia y despacito sin hacer ruido y sin correr, si hubiera sido un, un bisonte de la llanura Sí podríamos haber, haber corrido un poco Puesto que la verdad es que esos animales no corren mucho Pero esto sí Así que ya vemos Ya hemos encontrado la huella donde salía corriendo Llegamos aquí, allá abajo tenemos un, un valle Y vamos a mirar a ver si lo, lo localizamos No lo localizamos Pues continuamos andando Siguiendo sus huellas Despacito porque sabemos que va a va ir hacia abajo No creo que se vaya hacia arriba Vamos a ver Nos avisan aquí que de que encontrar unas huellas Pero nosotros tenemos otras que son más importantes Un nivel 5 puede ser sinónimo de diamante Aunque también pueda ser un troll Ya lo veremos si, si conseguimos localizarlo Y si conseguimos abatirlo Pues nada, seguiremos andando hacia abajo ...mirando por los prismáticos... ...no vemos nada... ...nos vamos a guiar por sus huellas... ...andando tranquilitamente. ...mira, allí lo tenemos, allí lo tenemos... ...allí lo tenemos a una buena distancia... ...así que ya que lo tenemos localizado... ...pues seguimos sus huellas... ...y andandito, despacito... aunque el, el aire... ...nos viene de... A favor, y entonces el animal no puede oler Pero como hemos tenido la precaución De utilizar el El repelente, mira ahí se ha parado Ya se ha parado, está atento Está nervioso Así que nos vamos a acercar un poquito más A ver si podemos Conseguir una buena distancia de 150-180 metros Para hacer el lance Venga, aparentemente Vente conmigo, anda Que estás un poquito Un poquito distraído hoy me dispersan mucho vaya, ahora no lo localizo pues nada, avanzaremos un poquito más a ver si localizo nuestra cabra donde estaba un poquito más hacia la izquierda quizás pues nada a buscar otra vez las huellas ya, ya seguimos, ya vemos aquí las huellas vamos a mirar no vemos nada vamos a ver, mira allí lo tenemos allí ya lo tenemos bien, ya lo tenemos localizado pasa que tenemos ese árbol en medio a ver si podemos subir un poquito ahora, ahora ya tenemos una buena visibilidad pues solamente nos resta ir avanzando poco a poco venga, que le baja la amistad a perrete. y no es bueno lo tenemos ahí está el signo nervioso su animal nos vamos a agachar un poquito ahora vamos a ver, yo creo que ya vamos teniendo una, una distancia más o menos óptima vamos a seguir mirando vale, todavía 200 metros vamos a acercarnos un poquito más ya, ya, así agachaditos vale, está muy bien despacito, sin prisa las prisas no son buenas yo creo que ya vamos teniendo una distancia más o menos aceptable. Intentaré acercarme todo lo posible. Vamos a ver, la orografía todavía no nos permite la ventaja de estar nosotros un poquito más, más alto. Yo creo que ya. Ya, ahora Ahora ya a ver si no. No, ya, ya se nos baja mucho. Se nos baja mucho el terreno. Cogemos el 30.06. Apuntamos y... Disparamos Le hemos impactado en un pulmón Y ahora sí vamos corriendo por él Lo que no hemos corrido antes lo no vamos a, a correr ahora Puesto que ya sabemos que hemos impactado a nuestro animal Venga, parrete, búscamelo A ver si es capaz, aunque estamos un poquito lejos No, no, no lo encuentra todavía, perrete Estábamos muy lejos Pero nos vamos a, a guiar con nuestro GPS Ay, Parrete se nos ha puesto inactivo Habrá que, que decirle lo bajan, Venga, Parrete búscamelo, Le silbamos un poquito, le animamos Ya hemos visto que ha subido la La amistad Y Parrete se va directo hacia él Sabemos por nuestro GPS que está en nuestra izquierda Pero vamos a dejar que Parrete lo... ...lo localice antes... ...y ahora cuando llegue, ya lo, lleguemos a la altura más o menos... ...bajaremos hacia abajo... ...ya nos llama Tarrete... ...y vamos a recoger... ...ya vemos el contorno de acción de nuestro animal... ...y a ver qué... ...qué puntuación nos arroja... ...la verdad es que ha sido un arce bonito... ...puesto que ha salido huyendo... ...y lo hemos perseguido... ...sin correr, con paciencia... ...como se tiene que cazar... ...y ya estamos llegando... ...a nuestra cabra de las rocosas... Vaya, un troll 105,70 por dos puntitos, puesto que el diamante nos da zona 107, pero bueno, la verdad es que es un animal bonito y lo voy a disecar y os pondré el mapa donde ha sido abatido. Quedamos a perrete y vemos el mapa. ¿Veis? Así, entre dos, la zona entre los dos lagos y yo creo que voy a montar el vídeo.